Se le sigue contracturando la mandíbula. Tiene problemas en la quijada. La articulación temporomandibular está muy tensa. Vamos a aprender a hacer algunos estiramientos. Bienvenidos a salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Bueno, vamos a hacer el estiramiento. Vamos suavemente a Jerry a hacerle un estiramiento. Y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y apriete la campanita. Síganos en el Facebook Fernando Soutulio y Jerry Huesos. Dale un poco más, un poco más. Aviso uh. de responsabilidad. Aviso de responsabilidad. Muy bien, permiso, voy a dejar el mate. Como dijimos anteriormente, hicimos masajes, hicimos ejercicios, pero también está lo que se llama estiramiento. ¿Qué quiere decir? Yo estiro la articulación y estiro los músculos para que se relajen. En general esto lo puedo hacer por 30 segundos, un minuto cada estiramiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Este es un video muy sencillo de estiramiento. Vamos a hacer el primer ejercicio, un estiramiento hacia abajo. Yo puedo agarrar para estirar los maceteros y los músculos de la masticación con un pañuelo y llevo hacia abajo la mandíbula. La cabeza la puedo llevar hacia atrás mientras voy llevando hacia abajo la mandíbula. Nada de esto, por supuesto, tiene que doler. Oh. Vamos a encontrar que los músculos, como son antigravitatorios, van a tener la tendencia a no querer aflojar. Vamos a ver cómo que empiezan a contraerse de esta forma. Bueno, eso es normal. Nos podemos mantener durante 30 segundos, yo lo que hago es engancho con mis dedos y dejo caer el brazo, yo no estoy haciendo presión para abajo. Lo que voy a hacer es enganchar la mandíbula y voy a levemente dejar caer mi brazo, que el mismo peso de mi brazo sea el que trabaje el estiramiento y la cabeza va a ir hacia atrás, voy. Generalmente cuando hago este tipo de estiramientos, de a poco la mandíbula va cediendo y uno se siente un poco extraño después. Eso es normal, Tiene, todos estos movimientos son suaves, no es que yo tracciono con fuerza para nada, yo voy relajando incluso la cabeza cuando la voy tirando hacia atrás, no necesariamente yo tengo que hacer fuerte el movimiento, simplemente voy relajando tomo y voy estirando. Y si quiere aprender aún más cómo cuidar el cuerpo baje mi guía de vida que es totalmente gratuita con consejos muy importantes de cómo cuidar su cuerpo. El cuerpo es su vehículo Cuídelo más que cualquier otro vehículo que haya tenido que tiene o que vaya a tener. Les dejo el enlace a continuación vamos a hacer el segundo ejercicio un estiramiento lateral En este caso yo no solo presiono lateralmente, sino un poco hacia abajo. Pero todo esto siempre es muy suave. ¿eh? También después, luego me agarro la cabeza para fijar la cabeza. 30 segundos, un minuto, estiro, recuerden que un estiramiento, este sería un estiramiento lateral y este sería un estiramiento con abertura y hacia abajo Otra cosita, mientras hace estos movimientos se le puede caer un poco de saliva. Muy bien, vamos a hacer el tercer ejercicio, un estiramiento hacia adelante. Yo engancho acá, en, engancho justo en la curva, ¿ves? con el pulgar, ¿eh? Hago, tomo la mano en esta forma, engancho la mandíbula y voy traccionando hacia adelante, de los dos lados, ¿sí? engancho los dos pulgares, Suavemente tracciono. Estos videos son educacionales. No es cuestión de empezar a sacudir la mandíbula, no para nada. Si usted conoce un kinesiólogo o un profesional de su barrio, sería muy bueno que lo vayas a visitar para que le haga todos estos movimientos de mandíbula. Y si le ha gustado el video, póngale un me gusta. Recuerde compartir estos videos con aquellos que lo necesitan. Familiares, amigos, el perro, el gato. Y por último, cuarto, el estiramiento hacia atrás. Tomo mis dos manos, los talones de la mano, ahí, los huequitos, engancha hacia adelante y tracciono hacia atrás. Bien, nada tiene que doler. El de hacia atrás le puedo dar un poquito menos de tiempo también. Nada de esto tiene que doler. Todo tiene que ser suave. Todos los movimientos son siempre controlados y suaves. Para estar al tanto de todos los videos de salud que Jerry y yo ponemos, les sugerimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube Kinesalud TV y apriete la campanita. También síganos en el Facebook